Mi cuerpo es mucho más sabio que yo Intento estar abierto a escuchar su voz No es fácil lo de quedarse quieto y a atender a lo que mi cuerpo me esté diciendo. El cerebro es más rápido, más seguro en su certeza. Sabe antes que yo cuál es la respuesta. Sabe dónde poner el dedo, dónde apretar. Solo hay que actuar a veces sin pensar. Debajo subyace la verdad, porque todo da igual. Ganar o perder no importa. No es fácil la cosa, aunque no siempre será, todo de color de rosa. La vida se rige por preceptos simples y contados. Somos nosotros los que la complicamos. Solo hay que esperar que no nos parta un rayo. Lo demás es amar y esperar ser amado. Debajo subyace la verdad porque todo da igual, ganar o perder no importa. Y es difícil la cosa, aunque no siempre será, todo de color de rosa. Bueno, esta ha sido mi canción para el taller rosa, como mi cara, y nada, que encantado de poder participar, aunque sea así a lo lejos. Besos y abrazos a todos.